Marri Marri con Pula estamos acá en el aeropuerto donde tienen detenida nuestra autoridad ancestral de Puermapu, la Machibetiana con Luan, junto a Pula Muen, a dos bebés, uno bebés.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 ¡Dale, hijo de puta! ¡Dale, hijo de puta! ¡Esclava, hijo de puta! ¡Dé, viva, matá por Eh, hice Inche, Mirta, Kuinka, Pingén. Está eh, allí, Los Curraches, Vuelta de eh, Cusamen, Vuelta del Río Chubut. Eh, bueno, vine a este encuentro. Eh, es la primera vez que vengo. Y principalmente vine a... a solicitar ayuda para nuestras lamiones que están presas.